Cuando el arrendador de un inmueble es el mismo propietario y éste fallece, al arrendatario se le acercan los herederos para exigirle la desocupación inmediata del inmueble. Bueno, en algunos casos unos poquitos meses o unas poquitas semanas para que desocupe. Además le exigen que les pague a ellos directamente la renta. El día de hoy vamos a hablar de esos herederos que no esperan a que entierren al papá para ya ir a molestar al arrendatario, porque el arrendatario también tiene derechos. Entonces, quédense conmigo hasta el final y averigüemos cuáles son esos derechos y también cuáles son las obligaciones de los inquilinos cuando el propietario arrendador fallece. Bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Este video está hecho para esos arrendatarios que quedan como en el limbo cuando se dan cuenta que el propietario arrendador falleció. Y para esos herederos que se creen con todos los derechos para ir a perturbar a los inquilinos que tranquilamente están habitando el inmueble que era de su papá. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Se termina el contrato de arrendamiento por el hecho de la muerte del arrendador propietario? No. Ni en el artículo 20.08 del Código Civil ni en el artículo 22 y 24 de la ley 820 de vivienda urbana, se señala que la muerte del arrendador es justa causa para terminar el contrato de arrendamiento. En consecuencia, el contrato sigue vigente. Segunda pregunta, ¿el arrendatario debe, debe desocupar el inmueble? Como ya dijimos, los herederos inmediatamente fallece el papá, van a molestar al inquilino exigiéndoles la desocupación del inmueble. Pero ellos se olvidan que no son ni propietarios ni son arrendadores. Los herederos solamente tienen unos derechos que solo se materializan adelantando un proceso de sucesión. Así que no vayan a pasar vergüenzas donde el inquilino, porque él no está obligado a desocupar el inmueble por petición de los herederos. Tercero. ¿El inquilino está obligado a seguir pagando la renta a pesar que ya no está la persona a quien le hacíamos dicho pago? Pues claro que sí. Recordemos que el contrato no se termina y la obligación del arrendatario es pagar la renta. Pero si sí existen algunos arrendatarios que se ponen de vivos a decirle a los herederos y a todo el mundo yo dejo de pagar la renta. Eso es un incumplimiento, justa causa para terminar el contrato y también para cobrarle la cláusula penal. El problema del pago de la renta es saber cómo se paga esa renta y a quién hay que pagarle la renta. Y eso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿A quién se le debe hacer el pago de la renta? Continuando con los herederos, es muy probable que uno de ellos se le acerque al arrendatario y le diga, oiga inquilino, de ahora en adelante, como mi mamá o mi papá se murió, me sigue pagando a mí. Pues, señor arrendatario, ni se le ocurra entregarle plata a ese personaje. Porque el arrendatario no tiene ninguna obligación con los herederos mientras no exista un reconocimiento a través de una sucesión. Es decir, que solo se le podrá pagar a un heredero cuando se le haya transmitido la propiedad por adjudicación sucesoral. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿entonces a quién le pago? Esa respuesta la vamos a tener si estudiamos el cómo se hace el pago de la renta. Pero antes de responder esta cuarta o quinta pregunta, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube de Derecho Inmobiliario y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que normalmente publicamos en este canal. Si tú eres inquilino o arrendatario, si eres un arrendador o inmobiliaria propietario, si eres codeudor, fiador, vendedor o comprador de inmuebles, los temas que tratamos en este canal te interesan a ti, así que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces, ¿a quién hay que pagarle la renta? Como nosotros somos inquilinos honrados, que a pesar que el arrendador ya no va por allá a cobrarnos, nosotros sabemos que hay que pagarle a alguien, la respuesta es al banco que el gobierno haya determinado para tales efectos normalmente o en Colombia el banco que se ha designado para el recaudo de depósitos por arrendamiento es el banco agrario entonces nos vamos para este banco allá pedimos un recibo un cupón especial que se llama depósito por arrendamiento lo diligenciamos y lo pagamos ese recibo original se lo enviamos por correo certificado a la dirección que tenía el arrendador. Ese soporte de envío ustedes lo guardan. Ese soporte es la constancia que ustedes sí realizaron el pago en el banco agrario y con eso dan cumplimiento a su obligación de pagar la renta. Sexta, si el contrato de arrendamiento es verbal, en ese caso sí se terminaría el arrendamiento por la muerte del propietario. Tampoco se termina, el contrato de arrendamiento verbal es tan válido como lo es el contrato por escrito. Por eso lo importante es que ustedes siempre conserven los cupones de pago, como aquellos que ustedes obtuvieron del arrendador cuando todavía no había descansado en la paz del señor, como los subsiguientes después de su fallecimiento, para que acrediten que ustedes incumplieron con su parte de manera juiciosa. 7. Si normalmente se le pagaba la renta al propietario a través de una cuenta personal en una entidad bancaria, ¿se le puede seguir haciendo depósitos? Bueno, mientras que esa cuenta no esté cancelada, hágale, sígale depositando en esa cuenta. De hecho es mucho mejor para los, Perdón, para los herederos, porque de esta forma ellos pueden agotar un trámite interno con la entidad financiera para que le entreguen esos dineros que reposan en la cuenta bancaria del propietario y estos recursos los entregan sin siquiera haberse empezado con el trámite de sucesión y la norma está en el estatuto orgánico del sistema financiero en su artículo 127 numeral séptimo que voy a leer este artículo 127 numeral séptimo del decreto 663 de 1993 palabras más palabras menos dice así el establecimiento bancario puede a su juicio pagar el saldo de dichas cuentas o los valores de los títulos al cónyuge sobreviviente, al compañero o compañera permanente, a los herederos, a unos u a otros conjuntamente según el caso sin necesidad de juicio de sucesión. Como condición de este pago pues deberá que presentar unas declaraciones juramentadas, deberá presentar unas renuncias, constituir de pronto un título, etc. Octavo. ¿Qué pasa en esos casos en que el arrendatario conoce al heredero que se le acercó? Sabe que ese heredero vivía con su papá, que dependía económicamente de su papá. Que si no le paga la renta a él, lo más probable es que vaya a pasar graves dificultades económicas. En este caso de solo pensar o contar esa historia uno ya le da pesar. Entonces discrecionalmente sugeriría al arrendatario el siguiente procedimiento. Apegándonos un poco a lo que dice el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pues le, yo le pediría al arrendatario, a ese heredero, perdón, una declaración juramentada ante notaría en la que manifieste que no conoce a otras personas con derechos, que aporte el certificado de defunción, que aporte el certificado de registro civil de nacimiento y mientras que no aparezcan otros herederos, usted arrendatario le puede pagar. Pero como uno a veces por hacer más termina haciendo menos, si llegara a aparecer otro heredero, en ese caso suspenda el pago y más bien siga depositándolo en el Banco Agrario de Colombia. Para ya ir empezando a cerrar este video, entonces tengo tres puntos y dos anuncios parroquiales. Primer punto. ¿Qué pasa si dentro del canon de arrendamiento que se le pagaba a ese propietario fallecido estaban incluidos los servicios públicos y las cuotas de administración? Bueno, en ese caso, pues no cancele en el banco agrario el valor total del canon de arrendamiento. Saque la proporción que corresponda a cuota de administración y páguela directamente en la administración. Porque si no, se lo van a suspender los servicios de administración. De igual manera, si los servicios públicos estaban incluidos, pues pague usted la factura de servicios públicos, siempre deje los soportes de esos pagos y sencillamente el excedente lo paga en el banco agrario. B. Para esos herederos afortunados con la herencia del papá, pero que no tienen plata para iniciar el proceso de sucesión, hombre, lamentablemente el arrendatario no puede pagarle la renta. Yo sé porque hay muchos casos en los que los herederos dicen pero es que para adelantar la sucesión a nosotros nos toca incurrir en muchos gastos. Allí sí, como dice, el inquilino no tiene la culpa. C. Cuando le adjudiquen el inmueble a los herederos o a uno de los herederos, no significa que pueda ir inmediatamente a exhibirle el, el, el, la escritura pública diciéndole mire, ya se tiene que ir. No. El heredero tendrá que sujetarse a las normas para terminación de los contratos de arrendamiento, sea de vivienda urbana o de local comercial. Lo que sí puede hacer el heredero es que a partir del momento de la adjudicación, sí puede empezar a percibir las rentas. Primer anuncio parroquial. En días anteriores me han preguntado ya en dos oportunidades si las administraciones de las propiedades horizontales están facultadas para sacar de las unidades residenciales, de los edificios a estas pequeñas tiendas que montan algunas personas en apartamentos yo creo que este tema sería genial abordarlo en compañía de la doctora Diana Carolina Ruiz de la Corporación PH eh, para la cual la estaré convocando para que hagamos un video compartido aprovecho para recomendar el libro de la doctora Diana Carolina Ruiz que es Hablemos de Propiedad Horizontal en Colombia me gustó mucho sobre todo porque es un libro muy cómodo de leer, muy cómodo de comprender. Y eso se resume en esta frase que dice así. Son pocos los que deciden transmitir sus resultados de forma comprensible para aquellos que no cuentan con formación jurídica profesional. Así que es un libro apropiado para aquellos que no son abogados o que no estamos metidos directamente en propiedad horizontal. Y por último, quiero mandarle un beso enorme a mi novia que está muy lejos visitando a su familia, pero no deja de sorprenderme porque ayer me mandó una ancheta maravillosa. Así mi yatecita que un beso para ti, me encantó muchísimo ese detalle. Y esto es todo por el día de hoy, mis queridos amigos, espero que les pueda servir a estos arrendatarios confundidos, a estos herederos angustiados por no recibir su renta, no olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, regalarme un like, sería muy valioso para mí, compartir el contenido y seguirme en redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario.